unidad vamos a ver cómo trabajar con las referencias en la versión local de Mendeley, cómo exportar las referencias, cómo arreglar los índices y ver las distintas carpetas que podemos crear en Mendeley. Tenemos una carpeta que se llama Need Review, que contiene aquellas referencias que Mendeley considera que no tienen todos los datos y nos da la opción de que podamos revisarlas. Se hace automáticamente, las detecta Mendeley automáticamente. Nos va a pedir que si queremos una, hacer una comprobación por título en Google Scholar, esto funciona para los títulos de revista, y le podemos decir eh, que si los datos están correctos pues que ya que desaparezca de las referencias de esta carpeta en esta carpeta están de forma duplicada están en su car carpeta en la que lo hayamos metido por temas por ejemplo y en, y en la carpeta la carpeta mi review hay otra carpeta debajo que se llama mis publicaciones ahí están podemos meter efectivamente nuestras publicaciones y es lo que va a proporcionar que en nuestro currículum, en nuestro perfil profesional que creemos en Mendeley nos salgan todas las publicaciones ordenadas por tipo de documento. Podemos exportar referencias desde exportar, desde archivo, exportar y podemos hacerlo en varios en varios formatos distintos de archivo como, por ejemplo, RIS Nos da también la opción de tener una serie de referencias como favoritas en una carpeta. Las podemos señalar señalando las referencias con una estrella amarilla y automáticamente se van a duplicar en esa carpeta de favoritos. También podemos decir, le, de, decir si hemos leído una referencia o no en el siguiente icono y se, se pone al lado de la referencia un botón verde. Y podemos tener ordenadas las referencias por autor, por fecha, por orden de entrada, primero los favoritos o primero los leídos y no leídos. También podemos... Arreglar los índices, sobre todo podemos hacer la prueba con el índice de autores de una manera muy cómoda, que es arrastrando una entrada incorrecta sobre la correcta. Por ejemplo, cuando un apellido, un nombre de un autor, pues está dos veces seguido y queremos unificar las referencias. Y podemos poner una etiqueta o una nota o una palabra clave a varias referencias a la vez seleccionándolas. También debajo de las carpetas tenemos los grupos desde ahí podemos crear un nuevo grupo privado o público o podemos suscribirnos a, a grupos que estén creados. Vamos a ver cómo sería todo esto yendo a la versión local Primero veamos la carpeta Need Review, aquí hay una serie de referencias que Mendeley ha colocado aquí para que si queremos las revisemos. Sobre todo los artículos podemos decirle que lo busque por título en Google Scholar, hace la búsqueda. Y hay veces, como en este caso, que nos dice que está correcto, como en Google Scholar, entonces ya podemos decir, decirle que los datos están correctos y esa referencia desaparecería de esta carpeta. Después tenemos nuestras publicaciones, que es lo que nos va a permitir, como decíamos antes, tener, tener luego, tenerlas en nuestro currículum o perfil. Tenemos también los debajo de las carpetas, los grupos, podemos aquí crear un nuevo grupo o privado o invitar a, unas perso a pocas personas a, a compartir referencias para trabajar en grupo o hacerlo público. Nos va a decir que le demos un nombre al grupo y hagamos, hagamos la descripción. Todo lo relacionado con la gestión de grupos lo vamos a ver en la última unidad de este módulo de Mendeley mejor en la versión web de Mendeley. Ahora vamos a ver los índices. Podemos arreglar los índices, vamos a buscar algún autor que nos parezca que tenemos que arreglar las referencias, a ver eh, Anton, eh, Trinidad de Antonio Sáenz, Trinidad de Antonio Sáenz está duplicada esta entrada porque en una en la primera no tiene acento. En esta aquí hay una referencia que está bajo esta entrada y Aquí hay otra serie de ellas. Bueno, si arrastro esta, esta sobre esta, le digo que sí, se me convierte en una y ya tengo todas las referencias de la, de, bajo la misma entrada. También puedo señalar varias entradas con control, por ejemplo y ponerle una etiqueta a varias o una nota a varias entradas. Bueno, esta sería la forma de arreglar los índices. Vamos a ver que podemos ordenar las referencias Vamos a do, todos los documentos, podemos ordenar las referencias, por, podemos señalar favoritos, podemos decir que se ordenen todas las referencias por favoritos, nos aparezca, aparecerían en primer lugar los favoritos, podemos señalarlas como leído o no leído y podemos decir que se ordenen por leído o no leído, o por autor o por título o por año de publicación etcétera y si señalamos unas referencias en archivo podemos exportar esas referencias y que nos cree un archivo RIS o Big Text. le diríamos que sí ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para exportarlo, para importarlo desde otro gestor. Bueno, pues con esto acabamos esta unidad. Gracias.